a todos aquí en mi país en donde está dando el sol pues es de día en otros lugares en donde aún el sol no le está dando es de noche y la hora en la cual lo estás viendo también influye en cuanto a lo que tiene que ver con el día bien es importante lo que quiero tratar con ustedes en esta oportunidad y va estrictamente enrostrado en lo que son las mujeres embarazadas que pretenden entrar a Estados Unidos con el único propósito de que, de dar a luz allá en Estados Unidos y a la vez eh, que sus hijos salgan con una ciudadanía. Dentro de la constitución de Estados Unidos es eh, admitido o es así, eh, los niños que nacen dentro del país pues eh, son ciudadanos, o sea, salen siendo ciudadanos americanos. ¿Qué implica esto? Que no tienen que agotar la serie de procesos que otras personas pues tienen que incurrir en ellos para obtener la ciudadanía, que la mayoría de nosotros sabemos lo difícil que es conseguir una ciudadanía. Esto ha desatado cierta alarma, cierta alerta, aunque no es un caso nuevo, es un caso que ya tiene bastante tiempo y Estados Unidos ha estado bregando, tratando de resolver este punto. Pero, ¿qué se está dando aquí? Que ya ellos están tomando controles. no solamente los países latinos, sino también otros países han incurrido en este tipo de práctica para que sus hijos salgan con ciudadanía. Eh, ¿Cuál es la justificación? La justificación estriba en lo siguiente. Ellos dicen que hay muchas personas que obtienen esta ciudadanía así de tan fácil, pero que hay mientras otras tienen que conocer varios principios a los cuales o compete a toda persona que opta por una ciudadanía americana. Mientras que un niño nace y recibe otra cultura eh, diferente, quizás ellos lo que están es previendo que alguien con fines eh, quizás en el futuro ya cuando sea mayor eh, pues sea orientado sea capacitado y tenga ciertas herramientas y crea alguna amenaza en cuanto a lo que es el terrorismo eeuu se está cuidando de estas cosas y es una de las medidas que está tomando ¿por qué la toma porque una persona que es ciudadana americana incluso puede pasar eh, viajar después de los 18 y también en algunas en algunas excepciones, puede viajar hasta sin pasaporte, pues es ciudadano americano. Entonces, eh, una, persona es, una persona que salga de este país después de haber nacido y se vaya a su país, y en ese país deciden darle cierta clase de entrenamiento para atentar contra la seguridad de Estados Unidos, como ha pasado en los atentados anteriores, que, que personas, bueno, pues siendo básicamente muchos de ellos ciudadanos, pues han atentado en cuanto a la seguridad de Estados Unidos, y, y es importante. También se da el caso en cuanto a nosotros, quizás los latinos, lo que pretendemos buscar una visa de, de no inmigrante, que es una visa de corto tiempo, y también nos hemos topado con casos de personas que van allá a dar a luz para que sus hijos salgan siendo ciudadanos y obtener este beneficio. Eh, sí se le, puede, se, le, se le ha podido dar en, ciertas, en ciertos casos, ahora bien, el niño nace, pero dicen según lo que ha, ha salido en los últimos tiempos hay personas que lo utilizan para hacer negocios y que le genera alrededor de 80 mil dólares por cada parto, incluyendo todo lo que tiene que ver con esto estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero y hay personas que son capaces de asumirlo con tal de que su hijo pues le nazca siendo ciudadano americano pero ya esa es otra cosa eh, yo estipulo o estimo que no, que en la clase latina no se da Pues es un dinero exorbitante En el caso nuestro, República Dominicana Estamos hablando de 4 millones de pesos O sea que eh, con 4 millones de pesos usted hace una vida en su país en donde, quiera, en donde quiera que usted se encuentre Y lo mismo puede pasar en otros países también ¿Qué medidas eh, ellos van a tomar? La siguiente, cuando una persona embarazada Que el oficial consular presume o entiende que Esta persona, pues va a adquirir esa visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz allá y obtener la ciudadanía para su hijo, pues le será rechazado. Eh, básicamente, tenga usted por cierto que será así: que las embarazadas no la van a avisar. No la van a avisar. Para avisarla, tiene que estar bien justificado su propósito de viajes a Estados Unidos. E incluso, aún aquellas personas que ya tienen visas de no inmigrante por los 10 años que se le han otorgado van a Estados Unidos y van embarazados desde el mismo Border Protection o la frontera en Estados Unidos lo pueden devolver para atrás y no solamente devolverlo sino que además de esto pueden quitarle el visado que es un privilegio que han obtenido a través de demostrar que tienen los arraigos suficientes y que no les interesa vivir en Estados Unidos no, no suele ser alarmante sino que realmente eh, ellos están buscando la forma de que su país tenga la mayor seguridad posible y con el tema de lo que es esta parte de lo que es la carga pública eh, que es lo que se ha estado gastando irrecuperable que Estados Unidos ha incurrido en gastos de personas que no hay manera de que puedan pagarlo. ellos están tomando sus medidas y yo creo que no es, que no es injusta, la medida es justa eh, porque ponerle la carga a otra persona que no tiene culpa De que usted haya salido embarazada Y que eso sí, bueno, pues agote el proceso correspondiente Para tener una ciudadanía A muchas personas le ha costado mucho Muchos se han quemado una, otra, otra Y otra vez se han quemado y no han podido tener la ciudadanía Entonces, ¿qué es lo que recomendamos desde este lado? Haga las cosas como tiene que hacerlas No ponga en riesgo el privilegio que le dieron de entrar a Estados Unidos usted entra dos veces al año eh, esa no es su caso usted simplemente es una visita usted va a la hace vuelve a su país hace, hace su vida pero realmente no hay por qué echarle carga al otro que no tiene culpa y, y estas cosas muchas veces se dan en mujeres eh, hablando del término ya de nosotros nuestros, que a veces no tienen un trabajo no salen embarazadas porque no tienen un trabajo y de repente consiguen un trabajo, cuando consiguen el trabajo, entonces se embarazan. Le están quitando a esa empresa cuatro meses de trabajo productivo. Entonces, esas son de las cosas que, que, que, se, que se presumen que son maliciosas. Entonces, el mismo caso y propio se da en cuanto a esta parte. No va a haber visa. Yo lo puedo decir a ciencia cierta. No va a haber visa para mujeres que vayan en estado de preñez a, a buscar sus visas. Puede que a un embajador eh, se, le, se le pase porque no vea que el, el embarazo está cortito. Pero tenga usted 100% seguro que en los próximos formularios de ese 160 le va a salir la pregunta de que si está embarazada. De alguna forma ellos van a buscar la manera de, de, de detectar de que si usted está embarazada o no. Ellos lo van a saber. Y, y van a tomar cierta precaución en cuanto a este punto así es que espero haberle servido esto entró en vigencia a partir del día 24 de 24 en adelante toda persona embarazada que se sospeche el embajador consular el oficial consular entienda o más o menos sospeche que usted va a tener entrada en los Estados Unidos con el propósito único de dar a luz a usted lo van a devolver a su país sea aquí, sea en Japón, sea de cualquier país pues este riego está vigente así es que muchas bendiciones espero haberte ayudado con, esta, con estos comentarios un punto importante que quiero darte es hemos observado que en el historial son más las personas que se benefician viendo nuestros videos. Que lo que se suscribe porque suscribirse si te suscribes me estás motivando a mí a seguir investigando y viendo cuáles son los puntos que entran con relación a, a lo que es el derecho migratorio y por ende si veo que voy subiendo en cuanto a suscriptores pues voy a seguir subiendo videos. pero si de repente veo que no avanzo, pues de esa misma manera voy perdiendo el estímulo verdad y hemos y consideramos que lo que estamos dando las instrucciones que estamos dando son importantes para la clase que pretende o en el presente o en el futuro ingresar a Estados Unidos de Norteamérica. Un sueño americano. En los próximos videos voy a estar hablando de lo que es la visa, la visa de hermano ciudadano hacia otro hermano. Así es que muchas bendiciones, suscríbete y comparte este video que es una, formación, una información bastante importante. Hasta la próxima.